Bienvenidos de nuevo todos. Hemos tenido la oportunidad de conectarnos con algunos de ustedes a través de la capacitación y asistencia técnica relacionada con el RFP de CORE. Y ahora esperamos poder volver al ritmo de los chats con un café de CORE y conversaciones más profundas, las cuales compartiremos con ustedes en un momento. El chat con un café de CORE de hoy sobre explorando los mitos sobre la pobreza en Estados Unidos. Nos parece una forma perfecta de volver a los temas que son relevantes a las condiciones de Core, las cuales revisaremos nuevamente en unos momentos, y los problemas de equidad subyacentes. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañe nuestra invitada, Heather Bullock, quien dirige el Centro PLUM sobre Promesa, Pobreza, Empresa Social y Gobernanza participa Participativa en UCSC.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 en inglés con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larmin quien brindará interpretación simultánea hoy, y Gisela Carrasco, quien brinda interpretación consecutiva en este momento. Y también estará traduciendo los comentarios y preguntas en el chat. Pues, vamos a pasar a una lista general de CORE. Y le voy a dar la palabra a Nicole Young. Gracias. Espero que muchos de ustedes ya saben que CORE representa el colectivo de inversiones de resultados basado en la evidencia y lo consideramos tanto un modelo de financiamiento y un modelo para lograr el salud, la salud y el bienestar equitativo usando un enfoque de impacto pol colectivo. Y después de muchos aportes de organizaciones como las suyas, redactamos estas declaraciones de misión y visión con la salud y el bienestar al centro y es nuestro propósito de, de uh, inspirar acción y responsabilidad compartida por cada etapa uh, de salud y bienestar en la vida y en la próxima diapositiva esperamos que esto les resulte conocido esta gráfica y la usamos para eh, ayudarnos a pensar sobre y recordarnos qué significa la salud y el bienestar equitativo durante toda la vida, que hayan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones interconectadas, dando oportunidades que todas están conectadas para mejor o peor, como la raza, etnicidad, este, ingreso, género u otras categorías demográficas y ponemos la equidad en el centro de este diagrama por, porque continuamente tenemos que examinar nuestras creencias y prácticas y estructuras. Entonces, cuando pensamos de lo que implica crear las condiciones para las condiciones, tenemos que tratar con la inequidad económica por debajo de cada una de estas condiciones y la manera en que se conectan. Por eso tenemos mucho gusto de tener la oportunidad de explorar esto con la doctora Bullock hoy día y ella y sus colegas han pasado mucho tiempo pensando de esta realidad en uno de los países más ricos del mundo. Y van, piense de esto mientras que cómo esto aparece en su trabajo y lo que podemos hacer juntos. Y los eventos como esta plática en un café se ofrecen por lo que llamamos el Instituto de Core para la Innovación y el Impacto es básicamente el, la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. Ofrecemos, ofrecemos uh, oportunidades para aprendizaje en todos los sectores, otra vez con la meta de tener habilidades y visiones compartidas para el impacto colectivo. Entonces, esto lo vamos a mostrar a medida que uh, presente la doctora Bullock. La doctora Bullock es la directora del Centro Bloom uh, en el, uh, la Universidad de California. También es profesora en el Departamento de Psicología y trabaja en la justicia participatoria. Y en el 2021, ella trabajó con dos colegas, Mark Robert Rank y Lawrence Eppard, de publicar el libro Malentendido, que se trata de la pobreza. Y aunque la experiencia de la pobreza es muy común en la vida, hay muchos mitos sobre la disparidad económica eh, que ha pasado ya décadas y ahora siglos de uh, disparidades. Y el mito es que se puede superar con el trabajo duro. Y, Muchos de nosotros tenemos interés en uh, trabajar con esto por medio de CORE. Entonces, vamos a poder uh, saber sobre esto de la doctora Bullock. Por favor, uh, haga preguntas, ya sea en inglés o español, y, uh, o en el chat, y tendremos la oportunidad de um, escuchar sus preguntas y también un grupo pequeño. Buenos días. Es un placer verles a todos. Gracias por invitarme a hablar sobre mi libro esta mañana. Yo soy una psicóloga social por mi capacitación y siempre he tenido mucho interés en cómo los mitos y los estereotipos tipos influyen las políticas sociales en cuanto a la pobreza. Escribimos este libro por un solo, una sola razón, tratar de comunicarnos con toda la gente posible para desacreditar los mitos sobre la pobreza que encontramos en nuestro trabajo. Voy a empezar a compartir dos citas que realmente uh, concretan nuestro libro. El primero, el presidente John F. Kennedy. El gran enemigo de la verdad frecuentemente no es la mentira, deliberada, artificiosa y deshonesta, pero el mito, persistente, persuasivo e irrealista. Demasiado seguido nos atenemos a los clichés de nuestros antepasados. Sometemos todos los hechos a un conjunto de pre interpretaciones prefabricadas. Disfrutamos el confort de la opinión sin la incomunidad de pensar. Y yo creo que ese quizás sea el caso para muchas personas. La realidad, sobre todo la de, las de injusticia social, pueden molestarnos. Y de seguro es, es así para la pobreza. La idea uh, idealizada del uh, sistema americano que el trabajo duro, uh, el premio es a la seguridad económica. Y muchas gentes, las gentes que no viven así, uh, se les culpa. Pero ¿qué pasaría si esto está equivocado? Y nosotros presentamos el caso en el libro una y otra vez que la pobreza, eh, el hecho es que hay uh, muchas oportunidades, esto nos lleva a negar la realidad de la pobreza y cómo podemos uh, aliviarlo. Esta segunda cita es del presidente Obama. Y, y en esta cita, él realmente enfatiza la realidad de la pobreza. Una investigación indica que más de la mitad de los estadounidenses experimentará la pobreza en algún momento durante su vida adulta. Piénsenlo. Esto no es una situación aislada. Más de la mitad de los estadounidenses en algún momento experimentará la pobreza. Y esto es algo muy sorprendente para muchas personas. Esta es, es simplemente una foto de la tabla de contenido de nuestro libro. Yo creo que, que pudimos, pudimos haber tenido muchos más capítulos, hay más mitos. De, lo, al, de los que pudimos incluir, pero esto por lo menos les da una idea de algunas de las cosas de que mencionamos. El libro realmente tiene la intención de que lo pueda leer cualquier persona y comprender. Y aunque hay muchas estadísticas en el libro, pero hemos tratado de hacerlo muy accesible y fácil de comprender. Y lo, hemos diseñado cada capítulo que sea conciso y accesible. Y si alguien quiere dar seguimiento y quiere un capítulo, le puedo, se lo puedo mandar electrónicamente. No tiene que leer todo el libro. Uno de los capítulos está disponible el que trata del, del fraude y le podemos dar el enlace para eso. Voy a hablar sobre nomás algunos de estos mitos hoy día, pero quiero que sea la oportunidad para una conversación lo que podemos hacer localmente para desacreditar algunos de estos mitos. El primer mito es que es solo una pequeña minoría de los Estados Unidos participan en la pobreza o participan en progresos de beneficios públicos. Hay muchos, uh, muchas consecuencias considerar como aquellos a las personas que experimentan a la pobreza también contribuye a la tendencia a atribuir a la pobreza a características personales en lugar de inequidades sistémicas. La realidad es mucho muy diferente. El análisis del transcurso uh, desacredita este mito, pero si usted se fija en el largo de vida, muchas personas experimentan la pobreza entre la el 31.4% lo ha experimentado entre 20 y 35, para la edad de 45 son 55% y de la edad mayor 58.5. Este es un poquito detallado para repasar ahora, pero estos son los porcentajes acumulativos de los a, a estadounidenses que experimentan la pobreza durante la, idea, la edad de adultos. Y si se fijan en esa primer, eh, primera columna, menos de la línea del 100% de la li, nivel de pobreza, puede ver um, el 58.5 por ciento de las personas lo habrán experimentado a la edad de 75. Y este es el porcentaje acumulativo de estadounidenses que, re que recibieron, uh, participaron en welfare uh, durante varios años, durante la edad adulta. Y está dividido por número de años. Y aquí lo que ven es que. Para la edad de 65, el 65% de los, los americanos habrán vivido en un hogar que participa en un programa con límite de ingreso. El programa uh, de alimentos suplemental. esto cuenta una historia muy diferente de lo que es participar en los uh, programas de uh, ayuda pública y lo principal es que es mucho más común participar en estos programas de lo que uno pensaría y quiero señalar que ambas de estas tablas se enfocan en la población en general, no están divididas por raza, etnicidad o género, pero es mucho más probable que sea aún más alto si nos fijáramos en estimados que están divididos por raza y por género. Oh. Quiero animarles, si le interesa este tema, que, uh, que vean la probabilidad de experimentar la pobreza durante la vida. Vean este. A calculador de riesgo de la pobreza es una herramienta interactiva que le permite poner cierta información demográfica y ver la probabilidad de experimentar um, la pobreza. Es por mi coautor Mark Rank y basado en esas estadísticas de por vida. También si hace clic en este link puede ver que alguna información uh, de nuestro libro algunos de los mitos los puede leer en más profundidad y algunas preguntas de discusión, si quisiéramos platicar sobre estos temas localmente, si quisiera hablar localmente con su comunidad. Es un sitio web muy útil. El siguiente mito, y yo sé que este es uno que todos conocemos, es que con trabajo duro y esfuerzo, la pobreza se puede limitar esa idea de levantarse por sus propios medios. Y hay muchas consecuencias de este mito también. Menos apoyo para los programas de desempleo y otra vez, esa tendencia de atribuir la pobreza o dificultades económicas al individuo en lugar de los, system, los sistemas. Pero la realidad no se alinea con ese mito para nada. Aproximadamente el 40% de los trabajos pagan meses de 16 dólares la hora. Sabemos que en, en nuestro condado sería mucho más alto que el 16 por hora muchos trabajadores en los Estados Unidos están empleados part-time en lugar de full time y es posible tener varios por, uh, trabajos y aún experimentar la pobreza entonces el trabajo duro no es lo suficiente otro mito y yo creo que este es muy relacionado cualquier persona puede mejor, mejorar su estado socioeconómico sin tomar su, en cuenta la raza, etnicidad, estado económico sus antecedentes. Desafortunadamente, este mito contribuye en inversión limitada en las políticas que pueden animar la movilidad. Otra vez se atribuye al individuo en lugar de los sistemas. La realidad es que la movilidad entre las generaciones están uh, limitadas. Es más bajo la movilidad entre, entre generaciones en los Estados Unidos que en otros uh, países. El estado económico está muy influenciado por el ingreso de los padres y el racismo y las disparidades de vecindades limitan las oportunidades y restringen la movilidad económica. Y si quieren aprender más, les animo a ver este sitio web, opportunityinsights.org. Da información extensa sobre la probabilidad de la movilidad económica en diferentes uh, comunidades. Tiene mucha, mucha información. Siguiente. Otro mito común y algunos de los más comunes, yo diría, es que el abuso del welfare y el fraude es extenso, que hay mucho abuso en el sistema de welfare y esto resulta en que menos inversión en los uh, problemas de uh, pobreza. Y la criminalización, tomarle las huellas digitales, pruebas de drogas. Este es un ejemplo muy prominente de fraude. Desafortunadamente, historias como esta tienden, tienen la tendencia de uh, comunicarse en los medios y la gente exagera. Uh, hasta qué punto esto es un problema en este caso en particular a lo mejor a lo mejor se acuerden desde hace ya algunos años hubo una historia muy publicada sobre un señor que se llamaba Jason Greenslate que estaba recibiendo beneficios de SNAP y utilizándolos para no trabajar y estar en la playa esta no es la realidad pero esta historia recibió mucha, mucha atención pública. La realidad es que el fraude es muy raro. El SNAP principalmente apoya a niños, personas mayores y personas con discapacidades. Casi la mitad de los que reciben SNAP son niños. El fraude y el desperdicio son mínimos. Un solo ejemplo. Para, por cada 10,000 hogares que recibieron beneficios de SNAP en 2016, solo, el cuato, solo 14 de ellos fueron fraudulentes. Y la mayoría de los participantes de SNAP tienen trabajos, pero muy inestables. Entonces, realmente nada como la situación del de caso de Jason Green Slate, que es muy inusitado. El último mito que voy a cubrir. Y de seguro uno de los más dañinos es que la pobreza es inevitable, que siempre estará con nosotros. Es parte de la sociedad, nada que podamos hacer. A veces uno oye que el la guerra contra la pobreza del presidente Linton Johnson fue un fracaso. Los programas gubernamentales no reducen la pobreza. Y esto de seguro los las inversiones en um, en los programas contra la pobreza y anima el fatalismo. La realidad es, la pobreza está creada por los seres humanos y no es inevitable. Y aunque la guerra contra la pobreza no eliminó la pobreza, se redujo significativamente desde 1959 al 73, la tasa de la pobreza se dismin disminuyó por la mitad y también la infantil y el seguro social ha reducido la pobreza entre las personas mayores. Y si um, los Estados Unidos está atrasado en cuanto a otros países, esto es por la falta de inversiones uh, en estos programas uh, que benefician a las gentes uh, limitadas. Vamos a, Voy a saltar este por tiempo. Entonces, esto esta es la gran pregunta. ¿Por qué persisten los métodos de la pobreza y qué podemos hacer sobre esto? Es más fácil contestar por qué persisten que contestar qué es lo que podemos hacer. Esa es la gran interrogante de que vamos a hablar hoy día. Voy a hablar brevemente sobre algunas de las razones por qué persisten estos mitos. Uno de ellos, y el seguro que usted ha pensado, es que los mitos se mantienen por toda una red de creencias que dominan en los Estados Unidos y esenciales al sueño estadounidense, el individualismo, las creencias merocráticas, la creencia que cada quien puede tener éxito que el mundo es un lugar justo estas creencias son tan tan una parte de nuestra cultura y los mitos de la pobreza están conectados que no que son muy resistentes al cambio también es hay caso que hay prejuicios cognitivos que nos animan a considerar a la pobreza y la riqueza como ser individualista, en lugar de ser estructurales. Es una manera más fácil de procesar la información. Hay mucha, mucha investigación en la psicología, ¿Qué, qué tan resistentes son los estereotipos al cambio. Una vez que creemos en algo, queremos atenernos a eso. Y puede ser inconscientes estos prejuicios o implícitos. Si usted le interesa a tomar la prueba de prejuicio implícito para ver si usted tenga prejuicios usted mismo, visite el sitio web, um, hay docenas de, de estas pruebas que usted puede tomar, algunos sobre la pobreza y la riqueza, pero también sobre raza, género y un número de otros, otros grupos. También es el caso que reconocer las inequidades culturales puede ser amenazante psicológicamente. Queremos, tenemos la tendencia de querer mantener los sistemas en su lugar. Así que pensar sobre esto puede ser muy desafiante para las personas y cuestionar su propia posición. Tenemos algunas defensas muy fuertes en contra de hacer esto. Y por supuesto, por supuesto, los mitos también se basan en las relaciones del poder. Algunos grupos se benefician de los mitos de la pobreza y la inequidad económica. Es más que psicológico, es también conectado al poder, al poder material y control. Algunos grupos sí se benefician de estos mitos. Me fijo en el tiempo, son las diez y media, prometí que solo iba a hablar por veinte minutos y tengo mucho interés en saber las ideas de ustedes, las preguntas en cuanto a los mitos, pero también cómo podemos seguir adelante. Gracias, doctora Boló. Creo que todos ustedes pueden ver los, los diferentes lentes que la doctora Bullock trae a este trabajo. Queremos uh, oír sus preguntas. Tenemos algunos momentos para preguntas y también vamos a tener algunos grupos más pequeños uh, antes de terminar hoy. ¿Cuáles, um, ¿cuáles preguntas tiene usted? Ah, puede levantar la mano, poner algo en el chat, lo que usted prefiera. Doctor Bullock, ¿es, este material? ¿Este es material que usted está usando con sus estudiantes en UCSC? ¿Qué, ¿Qué tipo de preguntas le traen los estudiantes a usted? Sí, enseño un curso sobre la pobreza. Hablamos mucho sobre estos temas y yo creo que una de la pregunta más uh, importante que veo, que oigo, ¿cómo podemos enmarcar la pobreza de diferentes formas que pueden contribuir a desafiar este? Uh, tendencia casi automática de atribuir la pobreza al individuo, de verlo como un tema individual en lugar de uno estructural. ¿Cómo podemos encontrar maneras de hacer eso? Entonces, yo creo que, yo creo que hay maneras que podemos hacer eso. Hay investigación que indica que marcar las cosas, demostrar la humanidad y la experiencia vivida de las pers de las vidas de las personas puede interrumpir algunas de esas tendencias individualistas gracias hay algún otro pregunto? veo aquí algunas manos Chris quiere hacer una pregunta sí uh, me pregunto yo ya me acuerdo del final de la guerra de, sobre la pobreza y parece ser que esas, esos mitos no eran tan prevalentes entonces, todavía era la, la generación después de la depresión. Uh, se opinaba entonces que realmente no era su culpa y fue durante los ochentas que esa, uh, ese mito fue uh, aumentado. Yo diría que aún la guerra de la, contra la pobreza fue, uh, no se invirtió lo suficiente a lo que uno hubiera deseado. Sí, yo creo que en los 80, sobre todo, Ronald Reagan y el mito de la reina de welfare uh, aumentó o empeoró. Pasamos de, de la guerra contra la pobreza a, a la guerra contra los pobres ellos mismos. Sí, yo de hecho creo que hubo un cambio. Ronald Reagan, para los que no conocen, esencialmente hablaban, habló sobre una mujer hipotética de color que estaba recibiendo beneficios bajo 20 nombres diferentes. Y todo esto fue un mito, pero realmente capturó la atención pública y cada vez que hay algún tipo de mito así como el de Jason Grinslet, uh, domina, recibe tanta atención a, sin proporción a la realidad. Tenemos dos preguntas en el chat. Una es, ¿por qué no hay voluntad en los Estados Unidos que ha sido una educación pobre, uh, gratis, porque este es un método comprobado de romper el ciclo de la pobreza y cómo la, la nutrición y, um, y cómo la malnutrición y la inseguridad perpetúan el ciclo. En cuanto a la educación, hay tanto que podríamos aprender de otros países en los Estados Unidos y ese es un gran ejemplo. Yo creo que somos muy lentos a reconocer el, los éxitos de otros países de uh, aliviar la pobreza y el que no mostré uh, esa tabla, ahí se indican los beneficios para las familias de un solo padre y hasta qué punto los otros países invierten más y de hecho reducen la pobreza. Y la segunda pregunta sobre la nutrición pobre, sí, la inseguridad de comida está conectado a todo tipo de problemas de salud y la inhabilidad de concentrarse en la sala de clase muchos muchos efectos de salud de la inseguridad de, com de comida que aún uh, contribuye a la dificultad económica. Una Sara pregunta si, cuáles son los caminos más prometedores si tuviera la si se tuviera la voluntad pública uh, y uh, mientras tanto, yo voy a compartir. Esto lo vamos a contestar en uh, los cuartos pequeños. Nomás haga clic para unirse. Si no quiere, tómese 10 uh, minutos para pensar sobre esto. Si va a un grupo, preséntese. Identifiquen a alguien que quiera presentar los puntos de su grupo, los puntos claves. Hay un reloj automático, no hay que hacer nada para volver al cuarto principal. Y hay un grupo uh, abierto para las personas que hablan español. Si eso es algo que usted gusta, puede estar ahí. Y si tiene alguna pregunta que usted tiene en el chat, ¿cuáles mitos y estereotipos Uh, sobre la po pobreza, enfrenta en su propio trabajo en Santa Cruz County. Uh, Cómo trata usted con estos mitos y estereotipos y vamos a hablar sobre esto en unos momentos. ¿Alguien quisiera empezar? ¿Uno de los reporteros? de qué platicaron en su grupo, algunos puntos, a ver qué tan semejantes o diferentes fueron los grupos. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar, Sara. Gracias. Entonces, yo estuve en cuarto con Susan y Estela. Tuvimos una muy buena conversación, principalmente a sobre las personas que están encarceladas. Susan ha estado entrevistando y haciendo investigación con las personas en el sistema de justicia, como las personas que están en la pobreza. Ellos mismos asimilan esos estereotipos. Ellos mismos los sienten. Los fracasos que ellos han tenido los aceptan personalmente. Como eso es parte del desafío que ellos mismos no lo ven como problemas sistemáticos. Y Estela también habló la importancia de que estemos hablando. Uh, es muy importante ayudar a la gente individualmente, pero tenemos que realmente para combatir la pobreza tenemos que um, cambiar los sistemas. Hablamos de la... Per de, cómo se perpetúa la pobreza entre generaciones y el trauma y todas las cosas que ocurren en la niñez. Y no reconocen que la pobreza es una de las influencias en su experiencia. Hablamos lo que mencionó Heather, es que la gente lo acepta como ser su propia culpa. Y también uh, el, el, los términos que usamos en el sistema de justicia perpetúan todo este daño que y la el individuo puede todo, toda la determinación del mundo y trabaja muy duro, pero a veces es imposible superar las barreras de los sistemas. Y este la mencionó la culpa y la el autoestima y la culpabilidad personal que puede también afectar a um, um, otro grupo, ¿quieres reportar? Christian, ¿tú ibas a hablar para tu grupo o oh, Chris? No designamos, pero es, estuvimos en el grupo con Heather, así que tuvimos la suerte. Uh, tuvimos. So algunas conversaciones interesantes sobre los demográficos demográficos. Uh, personas mayores de bajo ingreso durante décadas en el condado de Santa Cruz, uh, en el, el número de personas sigue disminuyendo porque la gente se está yendo de, de esta zona. Y Stacy, ¿quieres uh, hablar sobre la información de Live Oak en que ella trabaja? Y como los números um, no concuerdan con lo que ella está haciendo, estaba compartiendo que um, que en Live Oak, nuestro distrito, números del distrito escolar y la información demográfica no reflejan la comunidad. Tenemos una comunidad muy mixta en cuanto a niveles de ingreso en Live Oak. Pero eso no se relaciona a los datos demográficos en las escuelas. Mi, yo estoy muy involucrada con las escuelas y cuando a, la, a, la, a lo mejor la gente tiene nega, vista negativa o hacen suposiciones sobre los geográficos. Me encanta todo en cuanto a Live Oak, soy una defensora apasionada pero la gente no toma el tiempo para aprender el ambiente en la comunidad y mandan a sus hijos a otro lado. Mi experiencia de la pobreza es, es muy de defensora. Yo ya reconocí y me desquité de todos los mitos cuando me uní a esta comunidad, pero ya tienen la idea, ¿sí? Pam, Patrice, el grupo de ustedes. Hola, le voy a pedir a Kaki que, que hable también. Nuestra conversación hablamos sobre. Hicimos una vista uh, y hablamos sobre nuestros mitos y cómo nosotros los vemos. Y, como, y cuando aparecen estos mitos, ¿cómo podemos cambiar las conversaciones de nivel personal a nivel comunitario? ¿Y qué tan ah, integrados están los mitos? que Lo cual lo hace muy difícil. Y algo que se me ocurre a mí es cómo estos mitos eh, están ap apoyados en. Cualquier lugar en que uno está, en la cultura americana, ya que esté en pobreza o no en pobreza. Así que hablamos un poco sobre eso. Le voy a pedir a aquí que contribuya también. ¿Y aquí sigue adelante. Bueno, estoy escuchando en español, entonces voy a hablar en español. Porque la gente está funcionando en español ahorita. Este... Um, uno de, la, uno de los casos que hablamos con Pam y Patrice era el caso de la esperanza y cómo este mito de que si trabajas duro vas a poder salir adelante, da esperanza y a veces esa esperanza perpetúa el mito y perpetúa la pobreza porque estamos Pensando, bueno, es que no estoy, si no me, si no salgo de la pobreza es porque no estoy trabajando suficientemente, suficientemente duro. Y para las personas que no están en pobreza, les desquita cualquier responsabilidad. De que esos es mitos que la pobreza es una situación individual, les quita responsabilidad y, y no tienen que ver cómo es una cosa sistemática. Gracias, Kaki. Thank you, all of you. Gracias a todos. Se nos acaba el tiempo ya, pero quisiera, Punam, el grupo de ustedes, muy brevemente, si quieren contribuir o algo para añadir. Uh, si, yo soy Punam. Uh, Ashley y yo tuvimos una plática muy interesante también. De mi, mi pregunta uh, uh, se dan la idea. No se trata tanto de los mitos en cuanto a la pobreza. Todos trabajamos en ese sector. Todos queremos a, ayudar a las personas desaventajadas. Y mi pregunta siempre es, ¿por qué tenemos este nivel de pobreza? Le puedo dar consejo. Yo viví en India por una, la tercera parte de mi vida. En, y cuando comparo los sistemas. La educación definitivamente es una de las maneras, mejores maneras de romper el ciclo. 20 años en los Estados Unidos, un, par, un partido político o el otro, no entiendo. He vivido en otros sistemas, en cuáles sean las diferencias entre los partidos políticos, el bienestar de la gente, del público, es lo uh, más importante. No entiendo. ¿Por es tan importante aquí dividir el país? Y si tuviéramos esos, entonces yo creo que no estaríamos tratando con el nivel de la pobreza. Así que esto fue, fue muy diferente a lo que yo hago diariamente en mi organización Sin Fines de, de Grupo y por eso me uní a esto. Ashley, por favor contribuye. Yo sé que dijimos más. Uh, y el último grupo, uh, Darío o Brenda Kate, a lo mejor si ¿sí quieren poner algo en el chat. Sí, yo puedo mencionar algo. Nuestra conversación sí uh, reflejó mucho de lo que se dijo ya. Hablamos de los mitos un poco, la población pobre emigrante. Y en diferentes secciones, yo me crié en Chico, California, y ellos ven la pobreza, es, es como ser cuestión de las ciudades grandes o donde hay más ingreso. No tanto en los pueblos pequeños porque es más, uh, es menos costoso vivir ahí. Hay más gente viviendo en trailers. Um, ellos ven la pobreza de una manera un poco diferente, a, a opuesto de ser algo de las ciudades grandes. Gracias por eso. Y aún dentro de estos estereotipos, hay algunos específicos para diferentes partes de la población y son perniciosos, pero en diferentes formas. Gracias por ese recordatorio. Y la perspectiva global, PUNAM. Uh, voy a poner nuestra última diapositiva en cuanto a los próximos eventos. Como estamos tratando de carrilarnos otra vez en cuanto a nuestras pláticas, uh, da mucho gusto estar con ustedes. Uh, gracias, doctora Bullock, muchísimo. Gracias, muchísimo por estar aquí. Entonces, tenemos varios eventos uh, próximos. Para algunos de ellos, la inscripción ya va a abrir pronto. Recién mandé el anuncio esta mañana para la próxima plática a uh, Corey Mass, una plática entre consultores. Si son consultores o piensan ser consultores, este es para ustedes. Queremos tener uh, principalmente una sesión de aprendizaje y de redes profesionales. Y para nosotros también, porque tenemos la necesidad de la oportunidad para ot uh, tener otros consultores que trabajen con nosotros en ciertos proyectos. Queremos conocerles. Uh, eso es en la semana que entra. Vamos a probar diferentes formatos. Vamos a mandar uh, más información. Vamos. Tenemos este uh, formato de aprender a hacer y compartir. Vamos a participar en un seminario web sobre contar historias impactantes visualmente. Quiero que ciertas algunas gentes lo hagan con nosotros practicar y luego podemos co-presentar o compartir en algún evento como este con otras personas que quisieran aprender estas técnicas, las que han aprendido cómo compartir los datos para contar historias. Vamos a a hablar sobre más sobre esto. El día 3 de mayo es posible que cambie la fecha, pero eso será una oportunidad de explorar un poco más sobre DataShare Santa Cruz, los indicadores de salud y bienestar. Y vamos a tener una, uno sobre comprender el proceso del presupuesto, y eso va a ser junto con el personal del condado y Connection Santa Cruz County. Y será un taller informativo. También habrá conversación. Um, estén en alerta para esas uh, inscripciones. Y creo que es todo por el día de hoy. Quisiéramos que, por favor, los que están aquí todavía, por favor, si pueden um, llenar la encuesta. Siempre agradecemos uh, los comentarios sobre sobre los, la, ¿puedo decir una cosa más? Sí. Gracias a todos. No pude contestar la pregunta de Sara. Voy a decir que soy una gran optimista y yo sí creo que el cambio es posible. Y creo que hay mucha voluntad, uh, poli mucha voluntad para el cambio a uh, ingreso universal aumentar los sueldos. Así que estoy muy, soy muy optimista. Sí, sí, gracias por terminar en esa nota. Y agradecemos a que todos estén, a, hubieran estado aquí, justificar la optimismo de la doctora Bula. Gracias a todos.